La clase. La historia tiene una pequeña queja que arreglar y ustedes, príncipes y princesas, van a enfrentarse en un juicio simulado. Señor Fink, ¿es como un cuello de tortuga falso? Porque esos dan como son en el cuello, ¿es correcto? Ah, no, no, sí, sí. Un juicio simulado es el que actuamos en clase. El nuestro será acerca del té de Boston. Esta es la situación. Los revolucionarios arrojaron el té a la bahía de Boston como protesta por los impuestos. En nuestro juicio, la compañía de té demandará a los norteamericanos por el té perdido. ¿A quién le importa un poco de té? A ti debería importarte. El té de Boston fue el incidente que provocó la revolución norteamericana. Sin él, aún seríamos una colonia británica. A eso me refiero, porque todos esos revolucionarios fundaron una nación. Si tenían que sacrificar algunas bolsitas de té en el proceso, ¿qué importa? ¡Ay, parece que alguien se está ofreciendo para ser el defensor de los norteamericanos! ¡U.S.A.! ¡Parece que Milo te apoya! ¡Ay, también cuenta conmigo! Si hubiese sido mi té el que flotaba en la bahía, esos revolucionarios habrían tenido más impuestos para quejarse. ¡Yupi dupi, ya tenemos una fiscal! Tendrás que probar que la compañía de té merece que le paguen el té desperdiciado. Como una estudiante comprometida con el sistema de justicia, propongo mi nombre para el papel de juez. ¡Aceptado, señoría! ¡Es perfecto, Nikki. Contigo en mi bolsillo estoy segura de... Y ¡Si estás esperando tratamiento especial, te equivocas, señorita! ¡Soy una juez justa e imparcial! Podemos ser amigas después del juicio. Y así termina el caso. El que tenga el sueño profundo, no significa que pueda robar mi riñón. <risa> Pepe, ¿no deberíamos estudiar? Estudiar, Milo, este país no fue fundado por ratones de biblioteca. Fue fundado por hombres y mujeres de acción, vigor, joie de vivre. Pepi, ¿puedes ayudarme a programar esta nueva contestadora? ¿Y tener que levantarme? Tranquilo, Milo, no podemos perder. Aun cuando debiéramos dinero, el jurado no nos obligará a pagarlo. ¡Somos los norteamericanos! Biblioteca ¿Están trabajando mucho? Es porque ellos lo necesitan. Nosotros no necesitamos libros, ni disfraces, ni matemáticas. Tenemos a la historia de nuestro lado y vamos a salir con mucho éxito. Hoy una edición muy especial de la Corte del Pueblo de Hazelnut. La clase de historia de esta escuela ha aceptado a nuestras cámaras en el juicio simulado para el caso del té desparramado. Conozcamos al demandante. El equipo del Trinket representa a la Compañía de Té India Occidental. Ellos dicen que los norteamericanos le deben a sus clientes por el té que arrojaron a la Bahía de Harbor hace siglos. ¡Y aquí viene la defensa! Pepperan y su equipo defienden a los revolucionarios norteamericanos. ¡Norteamérica! Todos de pie, la juez Nick Little preside. Todos han jurado y yo he leído sus demandas. Demandante, haga sus comentarios de apertura. Damas y caballeros del jurado, hoy presentamos nuestro caso contra los revolucionarios norteamericanos. Pretendemos probar no solo que estos bribones tiraron mucho té, sino que al hacerlo arruinaron la imagen del té en Norteamérica y ocasionaron que la compañía de té indio occidental perdiera muchos millones. Aquí está la evidencia A. Y por lo tanto, si no fuera por el té de Boston... ...y el alza en el consumo de café... ...nuestro país hoy... ...tendría... ...miles de... ...modernas... ...elegantes... ...grandes... ...y muy caras... ...casas de té. Y esta es la evidencia ZZZ número 78. Y es la última pieza. Pepper, ¿tenemos alguna evidencia? <risa> Damas y caballeros del jurado, les presento la única evidencia que la defensa necesita. USA... ¡Norteamérica! Pearson, está buscando una reprimenda de la corte. Este es el día del demandante, así que cálmese, siéntese y cállese. Ahora quiero llamar a unos testigos. Rey Jorge. Como rey de Inglaterra y las colonias, le molestó mucho el incidente de Boston, ¿no es así? Digo, vieja amiga, que la corona fue muy buena con las colonias en América. Nunca esperamos que nuestro té fuera desperdiciado, vieja amiga. Gracias, majestad. Gracias, Majestad. Sé que es difícil, pero por favor, díganos con sus propias palabras lo que pasó esa noche. Yo estaba limpiando uno de los camarotes cuando subieron a bordo. Tomaron nuestro té, lo arrojaron por la borda y dijeron... ¡Ja! Como último testigo, llamo a la señora Lydia Pearson al estrado. ¿Mamá? Señora Pearson, usted es la madre del abogado en jefe de la defensa. Sí, es correcto. Oh, estoy tan orgullosa de Peppy. Parece que solo fue ayer cuando corría por la casa. Y... Ah, es tierno. Señora Pearson, quisiera marcar su número telefónico para la corte. <tose> Está llamando a la residencia Pearson. Por favor, deje su mensaje después de. Tranquilo, Milo. No podemos perder. Aun cuando debiéramos dinero, el jurado no nos obligará a pagarlo. ¡Somos los norteamericanos! Silencio, Peppy. Intento grabar un mensaje. Una evidente admisión de culpabilidad. La fiscalía terminó. Se levanta la sesión. Mañana a las nueve escucharemos a la defensa. Y no se retrasen. ¿Vamos a grasoso y quesoso? ¡Ánimo amigos! Mañana será nuestro día. Peperán, no tenemos evidencias ni testigos. No podemos ganar el caso. ¡Buen Mesro, Gwen Mesro, Gwen Mesro. Ya ganamos este caso porque ganamos la guerra revolucionaria. ¿Por qué secarnos la boca para probar lo evidente? wen hmm. Mesro, espera. ¿Cómo pudiste, Peperán? Milo, no te vayas. Vamos a sorprender a esa corte. Presentaremos a nuestros testigos mañana y demostraremos que USA está bien. Nuestro país sin par, tierra de libertad, te canto a ti. De nuestros padres paz, del peregrino hogar, veo la libertad siempre. a las 2 de la tarde del domingo 31 de noviembre de 1773. ¿Eh? ¿Eh? Digo que noviembre solamente tiene 30 días, vieja amiga. No más preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comenzar a llorar otra vez? Vaya a llorar con una cerveza, pálida bebedora de té. Perdón, solo llamó a la testigo al estrado para agredirla o en realidad tiene una pregunta. Uh, um... Ah... Oigamos las declaraciones finales. Nuestro caso ha sido presentado confiando en la verdad y esencia, por no mencionar entusiasmo y efecto impecable. Termina mi caso. Bien, esto ha ido demasiado lejos. Seguramente Trinket ha presentado alguna evidencia, pero la verdad es que somos norteamericanos. No bebemos té y no abusamos de nadie. Así que hay que decirlo como es. Si no son británicos, hagan cánticos. Si no son británicos, oh. hagan cánticos. Hmm. Tengo que admitirlo, es buena oradora. <risa> Después de solo seis minutos de deliberación, el jurado está listo para dar su veredicto. ¡Entremos! Aunque admiramos la arrogancia de los revolucionarios, Trinket ha probado sin lugar a dudas que la compañía de té nunca fue reembolsada por el costo del té perdido. Fallamos a favor del demandante. La corte encuentra al acusado culpable por la pérdida potencial de 246 millones de dólares, pagaderos en dinero simulado. Se cierra el caso. ¿Qué? ¿Acaso están locos? No podemos perder, el desperdicio de té fue un acto contra la tiranía y la injusticia, representa todos los valores sobre los que está fundado este país. Oye, Pepperán, dije caso cerrado. Inglaterra ha sido injusta grabando a los colonos durante años. Cuando ocurrió lo del té de Boston, los revolucionarios habían pagado suficientes impuestos para cubrir el costo del té desperdiciado. ¿Sabes? ¿Si ves este asunto? ¿De ese modo? ¿Tal vez Inglaterra? Es la que... ...le deba a la compañía de té. ¿Qué hemos hecho? De haberlo sabido, nuestro veredicto habría sido muy diferente. Todos saben eso. Se llama historia, amigos. ¡Abran un libro! Parece que diste por ciertas algunas cosas en este caso. ¿Sabes qué pasa cuando supones? ¡Tienes C en el juicio simulado! Y así termina el caso de las bolsas de té sumergidas. ¡Brillante caso Trinket! ¡Lo sé! Oh, ¡Tu cabello huele a fresas! Y aquí vienen los grandes perdedores. En los 20 años que el señor Finky ha impartido esta clase, ustedes han sido los únicos que han perdido por los norteamericanos. ¿Comentarios? No fue el equipo, fui yo. Estaba tan segura de tener razón que no me molesté en tratar de convencer a los demás. Así que quiero disculparme con mis compañeros, con mi país, con todos los niños que abren los ojos con asombro la primera vez que ven el monumento a Jefferson. ¡Ya basta, peperán. Con todas las ancianas que se levantan con sus rodillas temblorosas con los primeros acordes del himno nacional. ¡Peperán estás avergonzándonos! ¡Con todos los bebés que gatean!